Pues ha sido en siete días, he, he invertido 410 euros exacto y a falta de los pagos porque van en plazo, pero cuando se realicen eh, unos 3580 euros más o menos. ¿Cuál era un poco tu conocimiento a nivel tecnológico antes de entrar? Es decir, antes de entrar a la incubadora... ¿Tú sabías lo que, pues, todo lo que hemos visto? Es decir, todas las campañas de publicidad, cómo que eran las, págin las páginas. No, sabía que se podían automatizar los mensajes, sabía algunas cositas, pero no sabía cómo ni nunca he... me he interesado por, por buscar cómo, cómo se hacía ni nada. De hecho, no sabía que, que esto era posible. Eh, he ganado más, más que dos meses de mi trabajo trabajando. Antes de meternos en cuánto has facturado y todo eso, en tu primer lanzamiento, me gustaría preguntarte, ¿qué dudas tenías antes de acceder a la incubadora y por qué finalmente te decantaste por aprovechar esta oportunidad? Bueno, pues me decanté realmente por lo que te digo. Eh, sinceramente no, no era feliz en mi trabajo y porque trabajaba algo que no me gusta. Tengo un jefe que... En fin, todos nos entendemos. Y la verdad que vi la oportunidad ahí de, de cambiar un poco mi vida y cambiar el rumbo y tener, dedicarme más tiempo a mí y, más, y a las personas que, que quiero. <ríe> y dudas, pues la verdad que tenía muchísimas porque no tenía ni idea de que esto <ríe> se podía hacer. <ríe> no tenía ni idea de, de que esto existía, la verdad. Y, finalmente, ¿qué fue lo que dijiste? Venga, pues, pues voy a por ello. ¿Cuál fue ese factor que fue súper decisivo? Es decir, venga, voy, voy con todo. Pues porque yo... ...sona un poco bohemia y... ...creo que si no arriesgo nunca voy a ganar y nunca voy a salir del, del bucle en el que estaba. Y, bueno, al final también eh, yo voy en mi vida cambiando. He, he trabajado en muchos sitios, a pesar de que soy bastante joven. Pero nunca he visto la oportunidad esta. Realmente me abrió un poco más los ojos que todas las demás oportunidades que he tenido. Y aquí estoy. Qué bueno. A ah, mil millones de gracias por, por compartir esto. <risa> David, me gustaría preguntarte: ¿cuál ha sido el antes y el después de esta formación? Es decir, ¿cómo ha cambiado antes de.? No lo económico, que ahora hablaremos de lo económico, de lo que has facturado, sino cuál ha sido el antes y el después de esta formación. Es decir, a nivel pues, personal, de crecimiento, ¿cómo tú lo has vivido? Bueno, pues yo creo que te lo dije la última vez. A mí las tecnologías eh, se me dan bastante bien, pero es que no tenía ni idea de que esto se podía hacer. Entonces, pues ha cambiado un poco mi vida. Tanto en lo personal como en lo económico siento que me va a cambiar. Porque como te he dicho antes, que ya me, he, he ganado en menos de un... En 10 días que ha durado mi lanzamiento más o menos. Brutal. ¿Qué, ¿qué dirías? O, o mejor, vamos ya a la, a la pregunta clave. ¿Cuánto has invertido en publicidad? ¿Cuánto has facturado? ¿Y en cuánto tiempo? Es decir, desde que abriste el carrito, ¿en cuánto tiempo se produjo eso? Enhorabu enhorabuena, enhorabuena. Y más en tu caso, porque tú no eras, es decir, no eras experto. Es decir No lanzas, no, no te no pusiste conocimiento, ¿no? Cuenta un poquito más no. esa parte que me parece fundamental. La verdad es que no, que era coproductor, me decidí por ahí porque me da un poquito de miedo las cámaras todavía. Aunque no descarto que más para adelante eh, me meta por ese mundillo, pero sí, eh, busqué a un amigo y este amigo confió en mí. Y a día de hoy, ayer me estaba llamando pa, para darme las gracias porque tampoco sabía que esto era posible. Encima, él eh, tiene un, un máster en educación y le encantaría, le encantaba la idea de enseñar, pero nunca se lo habían propuesto. Y eh, me dijo una cosa muy bonita, que es que si crees que si yo no me hubiese puesto en contacto con él, no, no, no hubiese enseñado. O a nadie, prácticamente. Qué bonito, tío. Qué bonito. Te quiero, te quiero preguntar, y ya casi, casi terminamos, que no quieras alargar esto. ¿Qué fue lo que más te gustó del programa? Pues realmente el soporte y los compañeros. Porque creo que el soporte de 24 horas de WhatsApp vale mucho. El, el estallo ahí al pie del cañón y que ahora haya algo que no me salga y me tenga que quedar parado porque no me salga y preguntarte y a, a, lo, a las horas o, a lo, o hay veces que al momento responderme, eso para mí valía mucho. Y después los compañeros, los que hemos estado ahí al pie del cañón, la verdad que ha servido de gran ayuda porque en los momentos que te venías abajo incluso hablábamos por privado, oye esto, y al final, pues, valía la pena. Qué bonito, qué bonito. Eh, ya la, la, la última, última, última pregunta que te voy a, que te voy a lanzar, David. Eh, ¿Qué le dirías a alguien que quiera acceder a la incubadora y que se lo está pensando? <risa> que no se lo piense. <risa> que no se lo piense, porque si quiere algo, si quiere realmente eh, cambiar, cambiar su dinámica. La, la va a cambiar, si siguiendo los pasos la va a cambiar. Bueno, pues nada, simplemente era, era, era hasta aquí. Eh, mil millones de gracias, David, tío, de todo corazón. Gracias. A ti.